Mi cabello significa para mí resistencia, empoderamiento, eh, llevarlo libre a natural es como me representa, o sea, de dónde vengo, eh, qué soy, porque, o sea, eh, independientemente de que si uso trenzas o uso mi cabello natural, para mí me representa como esa ancestralidad para uno autocestarse con su cabello, sí. Entonces, para mí llevar mi cabello natural significa empoderamiento, resistencia. Me siento fuerte y con una autoestima súper, súper grande.